en Ambara esta noche a la candidata del Carrequín Podemos y Ciudad unidad Miren Corochategui, Cari, ¿qué tal? Gabón, bienvenida. Gabón, es que recasco, muy bien. Bueno, pues ya ve que estamos hablando un poquito de, de este momento en la, cuanto a la movilidad de, de vascos y vascas a partir del lunes 18. No sé a usted qué le parece este decreto eh, que se publica mañana en el BOP y que bueno entra en vigor el día 18. ¿Qué le parece? Sí, la... Bueno, pues yo creo que en, en principio era lo que se esperaba de la fase 1, ¿verdad? Que en la fase 1 se podía mover uno por, dentro de la provincia. En nuestro caso hemos tenido un 0,5, había una semana de prueba y bueno, pues parece que ya por fin por, llega la 1 la de verdad. Bueno, pues es un decreto, la verdad es que le, lo he leído y, y tarda, Tienen en la justificación es muchísimo más larga que el, que el decreto en sí. ...pues bueno, pues ya está... ...ya, ya tenemos la fase 1 por fin. Por cierto, hoy es 15M... Eh, ...un aniversario realmente, realmente atípico... ...pero le pregunto... ...¿qué queda de, de aquel 15M de, de 2011? Bueno, pues yo creo que queda... Eh, ...mira, si en el 15 el, ...el 15M fue una explosión de indignación popular total... ...que mm, se canalizó en buena parte... ...en lo que hoy es el Partido Político Podemos... Si no hubiera sido de esa manera, probablemente la ultraderecha hubiera surgido antes y más fuerte. Con lo cual yo creo que lo que queda de ese 15M, más allá de la indignación que todavía no se ha resuelto como es debido, es, bueno, tenemos una, una buena herencia en, en términos políticos. Mm -hmm. Bueno, pues vamos a volver al presente, de todas formas, porque a partir del día 24 eh, ustedes inician la renovación de la dirección, ¿no?, Sí, así es. ¿Y cómo está en este momento la situación interna eh, en la formación morada? Pues la verdad es que tranquila. Ahora mismo es tra la, eh, nos hemos centrado hemos tantísimo en, en la cuestión del COVID y las elecciones suspendidas y las elecciones que se vuelven a reanudar. Y todo esto que bueno que la, la interna ha quedado un poquito aparcada, la verdad. Pero bueno, ahora con ilusión también es verdad que, que llevamos tiempo con, con los órganos del partido sin sin, sin establecerse de forma estable, digamos, por la redundancia. Con lo cual, pues bueno, con ganas también de que por fin pase este proceso y, y contemos con los, con los órganos vivos y, ¿Y el proceso será, digamos, no voy a decir light, sino será tranquilo o pueden surgir algunas eh, diferencias como han surgido pues, en anteriores momentos? Yo creo que va a ser tranquilo. De todas maneras nos cuesta aceptar eh, que haya primarias en los partidos sí. políticos tanto para en, la, en, en la parte orgánica como para la parte representativa y bueno, eh, cuando hay primarias es lógico que se confronten eh, pues proyectos políticos o proyectos organizativos no estamos acostumbrados y parece como que nos tensiona mucho pero bueno, es es, es, es, más, es lo democrático también, por otra parte si hay más de una una parte, una, que, que piense, o sea, más de una persona o más de un grupo de personas sí. que cree que tiene un proyecto para defender dentro del partido, pues bueno, lo lógico es que, que se presente y que luche por conseguir, además, que se imponga ¿no? en, el, uh -huh. en el electorado. Bueno, una renovación de, de la dirección y poco después tendrán que, que abordar unas elecciones, nada más y nada menos. Así es, parece que todo, sí, todo indica que el 12 o el 19 ya tenemos elecciones, así que salvo que tengamos que hacer hacia atrás y tengan que suspenderse, que también es posible usted decía, así que tenemos que estar abiertos a todo Usted decía ayer que, que, que esperaba que el Endacari escuchara a Podemos o a Chebildo y que la decisión de elecciones bueno, que se tuviera en cuenta lo que habían comentado ustedes en la mesa, en la reunión que tuvieron, que tuvieron ayer Sí, efectivamente ¿Sigue esperando yo... que, que, que escuche a, a Podemos y a, y a Chebildo el antes de tomar la decisión? ¿O esa decisión ya estaba tomada? Eh, la pinta, toda la pinta tiene de que estuviera tomada, lo que pasa que también yo ayer por eso lo decía, si la reunión de ayer tenía algún sentido y, y, y quería dársele alguna quería tratarse en serio pues, pues lo que ayer se escuchó le tenía que darle ayuda al a Endacar a tomar la decisión de no convocar las elecciones en julio pero bueno, si, si aquella reunión no era más que un, un, un acto protocolario que había que cumplir con él para guardar las formas y nada más pues entonces pues, las elecciones eran en julio ¿Y por qué no les pareció oportuno celebrar elecciones en, en el mes de julio? Pues porque estamos en un estado de alarma que es, es el eh, consecuencia de una crisis sanitaria grave, porque la vida de las personas están en está en peligro si no se cumple una serie de medidas muy excepcionales, porque existe muchísima preocupación por cómo va a evolucionar esta pandemia y por cuáles van a ser las consecuencias económicas. Es decir, eh, porque existen riesgos para la salud y para la vida de las personas y porque existe una preocupación tremenda en la ciudadanía de qué es lo que va a pasar. Eso no es un ambiente de elecciones, eh, con lo cual eh, pues las elecciones pueden esperar. Por lo menos, que es lo que ayer proponíamos, hasta que hasta que se pase el, el, todo el proceso de desescalada y estemos en la fase cuarta, y veamos que según vamos abriendo la espita de, de la movilidad y de las cosas que podemos hacer, pues las consecuencias en la vida de las personas no son demasiado graves. Cuando estemos en esa fase, entonces podremos hablar de elecciones. Pero hasta ahora, ¿quién tiene la cabeza en elecciones? ¿Qué persona está pensando? ¿Quién tiene la preocupación...? por leerse los programas electorales y por ver... esas La preocupación de la ciudadanía es hacer frente a las consecuencias del COVID-19 y no hay más. Eso no es un, un contexto para unas elecciones democráticas y libres. Una, una más, señora eh, ah. eh ¿Cómo calificaría o qué le está pareciendo la, la gestión de la crisis que está llevando a cabo el gobierno vasco? Pues bastante caótica y errática, diría yo. Eh, la verdad es que la claridad brilla por su ausencia y, y, y los pasos hacia adelante y hacia atrás que se están dando, pues llaman mucho la atención. Lo que está pasando, por ejemplo, en el ámbito de la educación es bastante raro, por, por no decir otra cosa. Eh, se decide, con muchísima antelación con respecto a lo que había previsto eh, la fase de desescalada de, del Gobierno del Estado, se decide ir rápidamente a abrir las aulas. Cuando se toma la decisión de abrir las aulas, ¿vale? la comunidad educativa eh, se lleva las manos a la cabeza. Se logra la unidad sindical en Euskadi, algo prácticamente insólito, en contra de esta decisión. Y cuando se ve que, que, que no hay quien aguante esta, esta, esta medida, entonces el gobierno vasco se echa atrás y deja en manos de los centros la decisión. Es decir, elude su responsabilidad de tomar la decisión y encima echa la culpa al gobierno del Estado. Con lo cual, creo que es un ejemplo bastante claro de, de, una, de una gestión pues, errática totalmente. Mire, Gorrochategui, le agradezco que haya estado con nosotros esta noche en Gambara en Radio Escadí. Un saludo. Un saludo, muchas gracias.